No, comenzamos con este módulo 1, que es el módulo introductorio, en el que vamos a saber qué es la cronobiología, hasta qué punto esta cronobiología es una ciencia nueva, en qué se basa, cuáles son sus principios y también cuándo se descubrió. Aunque nos vamos a centrar principalmente en la cronobiología en el humano, que es el objetivo de nuestro estudio. También vamos a hablar de la nutrigenética como una nueva dimensión, una nueva dimensión en la nutrición, ya que por primera vez no solamente nos preocupa saber qué y cómo comemos, sino también cuándo comemos. Y con la nutrigenética vamos a ver la interacción entre variantes génicas, genes reloj, y también el cuándo, el cuándo comemos. Además, para entender todo el módulo, tenemos que tener unos conceptos básicos sobre nutrigenética. Tenemos que entender qué es un polimorfismo, qué es una variante génica, qué es un GWAS. También tenemos que saber qué son las asociaciones, cuáles son las interacciones que nos encontramos en nutrigenética que va a ser el objeto principal de nuestra investigación. La interacción entre tu genética, lo que haces con tu vida, por ejemplo, a qué hora comes o qué comes, y, en este caso, una enfermedad como sería la obesidad. y Finalmente, vamos a unir la nutrigenética y la cronobiología estudiando la genética del reloj biológico. Hablaremos de los genes reloj, los genes que aceleran el reloj, como son el CLOCK y el B1, que actúan en dímero. También hablaremos de los que paran este reloj, como el periodo 1, 2 y 3 y el CRAI. Y con esto veremos hasta qué punto nosotros heredamos en, nuestra, en nuestros genes la salud circadiana o no. Si ser cronotipo nocturno o diurno o la hora a la que eliges comer o la hora a la que eliges dormir la siesta es genético o no. Y con todo esto sabremos finalmente la interacción entre cronobiología y nutrigenética a través de los genes reloj.